¿Qué es un cultivo transgénico? Un cultivo transgénico es una semilla producida en laboratorio, aunque parezca loco, es así. Es una semilla, como dicen los chicos hoy, pichicateada. Se le pone un gen adentro, ¿para qué? Para que luego, cuando sea fumigada, pueda resistir a ese mismo componente que tiene el líquido con el cual se lo fumiga. Ese líquido que con el cual se lo fumiga va a matar todo. Y cuando digo todo, digo absolutamente todo mata lo que ellos dicen hierba mala, pero no hay hierba buena y hierba mala, hay hierba. O sea, la hierba que no dejaría crecer teóricamente esa planta.